¿Cómo estás? Eh, en este video que vas a ver, yo estoy entrevistando a Tito Bord, que es uno de los líderes mundiales a nivel ventas, es una de las top voices en ventas de LinkedIn a nivel mundial. Y una de las personas en el webinar le preguntó cómo armar, cómo preparar una reunión outbound, donde el cliente no nos conoce, ¿cuál tiene que ser el flujo? La respuesta de Tito es súper interesante, te invito a que la veas. Y es importante también que los account executives estén listos para...